Capricornio, Mercedes Benz. Los Capricornios son muy trabajadores por lo que siempre buscarán una realización profesional y como consecuencia personal también tienden a ser discretos y tranquilos como los Capricornio. El Mercedes Benz también buscará siempre su máximo rendimiento apostando por la funcionalidad en cualquier terreno y por un diseño excepcional.